Cuatro. Verifiquemos el resultado. 8, 3, 6, 4, 83, 64. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores. Juegue siempre chance legal en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz tarde.